Joder, que paja es ir a trabajar trabajando en el trabajo, xdddd, oigan, ¿qué es esto? Voy a volar hacia allá. Hola soy yo Benjamín, el más sexy de todo Roblox, las chicas no pueden hacer nada al respecto todo el mundo me pide autógrafos soy el macho alfa de Roblox, todo el mundo me teme. Benja somos nosotros feliz cumpleaños xddd. Muchas gracias chicos, ahora metamos a Franco en la boca de Fredbear. Esperen. ¿Qué? Eso te pasa por usar mi cara en tus vídeos jajajaja, ja, ja. ¿qué pasa aquí? Este niño quiere fingir su muerte para arruinar su reputación. Ok, ven, te pudrirás en la cárcel. ¿No se supone que estoy muerto? La dulce venganza XD, bueno amigos, eso fue todo, hoy es mi cumple Benjamín, no olviden darle like, dale dislike, comentar, insultar o denunciar, y nos vemos en el año 2050.